¿Cómo yo hago que lo que vendo se me venda como que más caro? ¿Cómo yo hago realmente sacarle más beneficio a mi negocio? Hoy vamos a hablar del tema sensorial. ¿Cómo yo hago que lo que vendo se me venda como que más caro? ¿Cómo yo hago realmente sacarle más beneficio a mi negocio? Quizá me dicen calladón, yo no estoy en el tema de la casa o no estoy en el tema del apartamento. Lo mismo es un tema de locales comerciales. ¿verdad? Si yo estoy en el área gastronómica, y mi familia tiene este restaurante o tenemos el tema del café o tenemos el tema de la discoteca o tenemos el tema del licor o los cigarros qué cosa hace que yo venda o rente o venda más caro mi producto y cuando yo lo veo de esta manera si yo vamos llevado al simple concepto de una mesa un comensal ok, normalmente eh, va a un sitio a consumir y, y conceptualmente con esto, esto es lo que se pega. Es una mesa, donde en esa mesa, conceptualmente, bueno, vamos a tener silla, ¿ok? Y donde aquí se va a dar la actividad. Yo me puedo beber una cerveza ahí, me puedo comer una pasta ahí, eh, puedo eh, eh, consumir un, un licor, eh, lo que fuera, y eso es lo que pasa. La única cosa que me lleva a mí, yo pagar más, es que es tan memorable, es el escenario donde lo estoy haciendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a una playa y me veo una cerveza, la sensación que me da en la playa, en el entorno, es muy diferente a que si me la veo en mi casa. Estamos no de acuerdo con eso. ¿okay? Lo mismo pasa cuando yo sencillamente me como un, un dulce, un cheesecake. No es lo mismo yo comérmelo ese cheesecake frente eh, a un... Ejemplo de la playa, allá con papelones, trabajo. Me estoy comiendo el mismo cheesecake. Ahora, yo voy a pagar mucho más por la cerveza si el entorno, el envolvente donde me la estoy comiendo es alrededor de algo muy memorable o algo que estoy muy poco acostumbrado a ver. Entonces, en este proyecto de, de comercio, es ¿cómo nosotros cambiamos el escenario? ¿Cómo realmente cambiamos la, la página para que lo que yo esté percibiendo cuando estén en esa actividad consumiendo, pues sea de otro nivel? Por ejemplo, yo tengo que ser lo suficientemente extraterrestre, a que tú tengas realmente un impacto extraordinario. Si nos si, si no vamos a la ciudad, yo voy, yo voy a dibujar aquí a una ciudad, supongamos que este es Santiago, porque esto es Barahona, o, o esto es Punta Cana, o esto es Panamá, o, es, Panamá, o es Salvador, o Costa Rica o Perú. Las ciudades van a tener calles principales y van a tener también calles que son secundarias. Y dentro de esa calle, nosotros cuando salimos, estamos andando por Panamá, pues nos damos cuenta que aquí hay un local y que nos damos cuenta que aquí hay otros. Y que aquí hay otro. Y supongamos que todos esos locales, lo que venden, es cerveza, o lo que venden es comida, o lo que venden es mismo tapas. Si, si aquí en Panamá, yo voy y llego en el avión, normalmente yo voy a ver aquí, y voy a probar aquí, y voy a probar aquí, y aquí en los diferentes locales, y me voy a dar cuenta que más o menos es lo mismo. Me están ofreciendo el mismo techo de madera, me están ofreciendo la misma vitrina, pero la sensación, lo sensorial es lo mismo, no tengo ningún valor agregado, no tengo ningún momento memorable y por eso el precio aquí va a, ser, va a fluir así, va a ser muy parecido, ¿ok? Porque el valor agregado, no me llevo la cabeza por verme, sino por ese tema, de no me como ese cheesecake por comerme, sino por ese momento memorable. En ninguno de esos sitios a mí me de las ganas de yo coger el celular y tirar una foto. Que quizás sí lo, sí, sí lo haría en un sitio que yo entiendo que es único. Que no existe en Panamá, en el Perú. Entonces, atento a eso, me doy cuenta que el precio no lo voy a ganar mucho. Ahora, vamos a hacer esta tesis. Supongamos que de repente nosotros somos los únicos que vendemos los mismos productos. Pero que en el caso de nosotros, nuestro local es así. Si nuestro local fuera un cuadrado vamos a entender conceptualmente el, el espacio de toda una persona y vamos a suponer que nuestro no local es que, que un cuadrado aquí tuviéramos conceptualmente la misma mesa donde hablábamos una mesa donde se van a sentar los comensales y donde ellos van a compartir vamos a llevar el concepto y ahí van a vender el mismo cheesecake, la misma cerveza el mismo vino la que pero resulta que cuando yo entro al local todas las paredes del local todas las paredes son pantallas de cristal en donde cuando yo estoy comiendo, por aquí me pasa tiburón de dos metros. ¿Qué me eso a mí? Automáticamente yo ahí voy a tener que tirarme una foto. Si yo estoy comiendo aquí, en este escenario, en esta mesa, y por aquí me, literalmente me pasa un tiburón con la boca abierta de dos metros, que parte del concepto que hicimos en el local, pues lógicamente eso me genera algo, que me tengo que tirar una foto. Porque no encuentro en ningún sitio, en Dominicana, en Panamá, en, en, en Puerto Rico, que tenga ese envolvente. Y por eso, ahí yo voy a pagar mucho más. Entonces, el factor multiplicador de la cerveza, o el factor multiplicador de la comida, o el cheesecake, fue el escenario tan diferente, tan único, que hay en ese sector, en esa zona. Es mi radio de acción, que puede ser en cualquier lugar en Nicaragua, en donde sea. Eso es uno me que una foto también pasa lo contrario supongamos que este mismo escenario en vez de ser así vamos a suponer que es de la tierra y que es una persona ok es una persona que está aquí y yo tome esa plataforma y le eleve yo le eleve 50 metros hacia arriba entonces yo aquí arriba estoy comiendo a 50 metros de altura con un panel de piso de vidrio en donde cuando yo veo yo lo que veo aquí son casi que la nube y los aviones, en un panel controlado desde cristal. La sensación de altura alrededor de las nubes y el sol me da algo tan diferente que yo no lo he visto en ninguno de los locales donde teníamos esta ubicación. Me doy a entender. Entonces, lo que estoy buscando es cómo yo puedo hacer un contraste tan duro, tan diferente, que la gente, ah, sí, yo quiero montarme porque aquí seguro se van a tirar la foto. Y con el tiburón de dos también me voy a tirar la foto. ¿Y cómo puedo encontrar eso? o pues cómo yo puedo hacer que la percepción cambie. Entonces, de esa manera, en vez de gastar en materiales muy caros, como están gastando esta gente, en piso caro, en locales caros, en renta cara en donde eso no me está elevando el precio de, de, de, del producto, pues yo gasto en cómo yo puedo hacer, cómo le echo gasolina cuando yo quiero que sea más dulce. ¿Cuánto me cuesta un tiburón? ¿Cuánto me cuesta levantar una columna? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta hacer un, un tema abajo de, del agua? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta hacer un edificio? Entonces, lo que te dan es hacer lo sensorial. Entonces ahí la gente, cuando tiene que hacer un cumpleaños, una oficina, Ah, no, yo tengo que ir al tiburón. porque okay, he visto ya? En, en, en Instagram. Al final, ¿qué quieren? Lo que quieren es una foto. Al final, ¿qué quieren, si aquí está, eh, si en esta oficina aquí pasaron tiburón, lo que quieren es una foto. Están en esta y te dicen yo, yo, yo también. Es un momento memorable, no están acostumbrados a ver eso. Por eso, entonces el dinero que tengo en mi insumo, cuando voy a los gatos, ¿no te lo gasto en este tema. Okay. Eso se llama el concepto sensorial para lograr más rentabilidad en temas comerciales. Yo soy Greto Calderón, el presidente de Conducción. Me pueden escribir sus comentarios ahora en tu canal YouTube y también pueden escribir a, a tu WhatsApp. Yo sé que muchos de ustedes, de ustedes ya tienen un restaurante o ya tienen un local comercial o ya tienen una edificación que está en proceso. Pero eso no quiere decir que no puedan dar la vuelta. Siempre hay una manera de poder contactar. Yo voy a tomar la decisión de qué tanto voy a gastar cuando yo puedo entender quiénes son mis competencias en esas calles. Si yo puedo tener mi local y sé quiénes son mis cinco competencias, yo veo esas debilidades, pues yo sé cómo esas debilidades te apoyan al siguiente nivel. Y ellos pueden evaluar. ¿okay? El problema es que antes no teníamos claridad con qué es lo que les sube el precio a las cosas, porque la gente paga más y comenzaban a estar en piso caro, que es relevante, en baño caro, que es en duda que es relevante. Esto es un tema sensorial. Muy bien, vamos a video.